Hola mis amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí vamos a, a tener como invitado eh, ya ven a Juan David Muñetón, asesor financiero eh, de confianza que ya ha estado múltiples veces en el, en el canal y vamos a estar hablando de algunos temitas interesantes de los que ya hemos estado hablando pero ahora desde la perspectiva de, de un asesor financiero real que de hecho acaba de, de renovar su licencia, ¿no es así, Juan? Así es, así es. Gracias a Dios ya tenemos nuevamente licencia hasta el 2025. ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, para comenzar, Juan, eh, bueno, todos los cambios que han habido, eh, lo del metaverso, lo del token, hay, hay mucho por dónde, por dónde empezar. Eh, ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre estos cambios así tan radicales que en una noche eh, anunciaron metaverso, token, tarjeta, ¿Qué, qué, cuál, ¿cuáles son tus de... primeras impresiones de esto? Bueno, nada, primero es ver cómo se cumple lo que, lo que se ha advertido y aún así pues sabemos que los, los Ponzi Lovers estarán ahí eh, argumentando que, pues, que la empresa está más sólida que nunca, pero son cosas que ya se anuncian, entonces pues... Digamos, la tarjeta, por ejemplo, me impresiona que vuelvan a creer en algo así cuando lanzaron la de Mastercard y nunca se usó, ¿sí? Incluso aparecía en la página. Uno entraba a la página de Omega Correcto. y salía la tarjeta, nunca se usó, a nadie se la dieron. Creo que ni para jugar Monopoly servía, porque, <risa> porque ni siquiera la entregaron. Entonces, eh, esta, este tipo de cosas que son como pues pantallas como para hacer... Eh, perdurar un poquito más darle darle vida al, al, al que ya está por agoni, agonizando que ya está muriendo eh, es, esas cosas son muy fáciles de hacer la gente es muy ingenua porque tú mismo lo decías venga esa tarjeta eh, no tiene ni números no está nombre de nadie la muestra pero quién la usa entonces aquí por ejemplo en colombia todo este tipo de, de material publicitario es muy fácil de mandar a hacer acá hay zonas eh, cerca a Las Ferias no. al barrio Las Ferias, hay un barrio aquí que se llama El Ricaurte, son solo empresas de todo lo que es litografía y, y todas estas cosas de artes gráficas y ellos fácilmente pueden mandar a fabricar esas cosas allá, ¿sí? De hecho yo es, estaba viendo en, me puse a, a, a ver en la página de Aliexpress sí. y, y ahí mismo te, te salen este, tarjetas de, de crédito en blanco o sea, la, tienen la la, la apariencia, déjame ver si la logro, eh, tienen la apariencia de una tarjeta, están listas ya para que para que nada más le pongas el, el, el sticker, el logo, mírala, aquí aquí sí. están en 2.500 colones, alrededor de eh, un lote de 5 unidades, mírala aquí, imagínate, imagínate, <ríe> Es una locura, entonces es una bobada, eso no le da vida sino para pues, la gente que, que fácilmente cae, entonces eh, utilizan esas artimañas y bueno, eh, una cosa importante que hay que ver es que han surgido muchos cambios muy seguido, entonces hablemos también de, de que no hace menos, no sé, dos, tres meses es, es el cambio, nosotros anunciamos y dijimos, Omega Pro no llega a diciembre de este año, Juan Carlos Reynoso dijo en, en uno de los videos que nosotros, dijo para los que le, le dan vida solamente hasta diciembre, les quiero decir que no, pero mire, la vida de Omega Pro fue hasta septiembre cuando hizo el cambio, punto. Porque si él no hace ese cambio de aplazar los pagos a 26 meses, no tenía dinero, no tenía no, liquidez. No de hecho, cumplir. ahorita es más lo que ellos están pagando que lo que están recibiendo dinero. Recibiendo. Total. Entonces, si sí murió, lo volvemos a certificar acá, murió antes de diciembre, cuando hicieron el cambio a 26 meses, esa fue la fecha en que murió, ya ahí murió, Correcto. porque si es un negocio que se sostiene del eh, trading o bueno del mercado de Forex, Siempre lo hemos dicho, entonces, ¿por qué necesitan que entre nueva gente o por qué ellos hacen el aplazamiento si están más sólidos que nunca y están dando más rentabilidad que nunca? porque qué aplazaron así el, el tiempo? Y en, en la charla corporativa que hizo él, en que hizo este anuncio, hasta los regañó. Los regañó, ustedes no son los que hacen trading. ¿Ustedes quién son para venir aquí a decir eh, cómo vamos a pagar o no si ustedes no son los que hacen el trading? ¿O es que usted hace el trading así? O sea, una, una actitud muy... Eh, lo, de, lo de OMP, que OMP no fuerte. tenía que ver, a utilizarlo como argumento para, para meter gente, sí. que OMP es un tema totalmente aparte. Cuando vamos a ver, eh, OMP realmente existe o existió en algún momento. Vea que ahorita le cambiaron el nombre eh, como OMA, OME. A OME, que ni siquiera es una Entendido. marca registrada que lleva un proceso para cambiarle el nombre que tiene que... No, simplemente es, eh, eh, nada más es un Excel le cambian el nombre y ya queda listo no, <ríe> eh, total OMP surgió como como, yo no sé si tú te acuerdas que en algún momento presumían mucho de que tenían la licencia de la FCA en Reino Unido de que eh, estaban certificados y todo, y vamos a ver, Omega Pro nunca estuvo certificada por la FCA en ningún momento, crearon OMP para certificarlos ...como una empresa que recibe y envía dinero, como un banco digital. Entonces, Para sí decir. tenían el permiso de la FCA, pero lo tenían con OMP Money... ...que ellos, desde ahí era que trasladaban dinero a las billeteras de las de los socios... ...y recibían el dinero ahí, entonces tenían eh, ese certificado... ...simplemente porque tenían ese proceso y la FCA dijo, y sí... Eh, no veo nada raro aquí cuando vieron que lo empezaron a utilizar como argumento y vieron de que se, se estaba convirtiendo en en como un como un gancho para meter a personas a una estafa ahí fue donde varias veces se la se la quitaron sí y no la tienen eso desapareció no hay licencia entonces volvemos a lo mismo en este video creo que si vamos a yo voy a ser un poco más directo y voy a decir venga de verdad dejen de ser tan tercos, tan tontos, torpes, eh, y de, de seguir creyendo argumentos tan baratos para invertir en este tipo de negocios. Mira, alguien me decía, ah, pero es que todo negocio tiene un riesgo. Sí, es verdad, todo, en los negocios siempre hay un riesgo, pero existen diferentes tipos de riesgo, ¿sí? Entonces, es, es, el tema es, yo no puedo, eh, por decirlo, generalizar la palabra riesgo, ¿Sí? cuando existen muchos tipos de riesgo al momento de invertir. ¿sí? En, en este caso, pues digamos, el riesgo total es una estafa, el riesgo de perder todo el dinero. hablemoslo así, es un riesgo total. Correcto. Entonces, eh, no, no, no, lo, no lo coloquen como tan suave, no lo hagan ver como, ay, no, eso es normal, cuando no es así. No es así. Es un riesgo muy grande el que están asumiendo eh, al, al querer eh, de, disfrazar, digámoslo así, al querer disfrazar esto como inversiones y hacerlo ver que todas las inversiones tienen... Entonces cuando no es algo regulado, volvemos, volvemos a lo mismo, cuando no es algo regulado, entonces el riesgo es total de que perdamos todo el dinero, ¿sí? Existen riesgos de mercado, ¿qué es el riesgo de mercado? Que hayan variaciones en el valor de las acciones, eh, en los cambios de las divisas. En este momento, por ejemplo, el peso de nosotros está sufriendo devaluación. De se está valorizando el dólar. Siempre el peso de nosotros contra el cual se compara y la mayoría en Latinoamérica, tú me confirmas si es así, es contra el dólar, contra el dólar americano, ¿cierto? Correcto. Entre más pesos tengamos que pagar para tener un dólar, significa que se nos está devaluando nuestro peso, es un riesgo de mercado. Entonces uno empieza a identificar las cosas. ¿Qué fue lo que pasó cuando hicieron el aplazamiento del plazo para pagar? Eso se llama un riesgo de contraparte, es decir, que una de las dos partes y cumpla algo de lo pactado. Como no existe un reglamento o prospecto de lo que ya habíamos hablado anteriormente, del tipo de inversión donde yo estoy entrando o el fondo de inversión al cual yo estoy colocando mi dinero para que lo administre Omega Pro, entonces ellos se dan la... la eh, como el derecho, ¿sí? la atribución de modificar como les da la gana el plazo, y ustedes no pueden decir nada, absolutamente nada, porque ustedes no firmaron nada. Ustedes entrar a registrarse con su correo, darle a aceptar condiciones, ellos fácilmente pueden decir, yo usted no lo conozco, porque es que usted, ¿dónde de, está su cédula? Ellos de, ni siquiera le piden la cédula para registrarse. De hecho, Juan, en, la, en, la, en los términos y condiciones, eh, tengo que hacer un video leyéndolos, punto por punto lo más lo más peligroso ellos mismos te dicen que están sujetos a cambio que eh, ¿Sí? en palabras muy técnicas te dicen nos podemos ir en cualquier momento y ustedes no pueden hacer nada renuncian al derecho a denunciarnos tal cual y mira que alguien me decía Juan pero es que mira que en los bancos funciona exactamente igual y dije no señor no <risa> no es así no es así a ti tú haces por ejemplo hablemos de un CDT un CT que es un depósito a término de 30, 60, 90, 180 días, ¿cierto? Y te incumple el banco. Ah, bueno, pues tú tienes un documento, que eso es un título valor, con el cual tú puedes hacer la reclamación y decir, vea, aquí había una tasa pactada, un plazo pactado, ellos me incumplieron, ¿cierto? Por lo cual entran ya a, a, a poder hacer alguna acción legal, para que te reconozcan los daños y perjuicios por el tiempo que te están haciendo esperar por haber incumplido la fecha pactada. Entonces acá la gente es muy bruta, de verdad, perdónenme que les diga, es que es muy bruta. O sea, ¿cómo permiten que les aplacen casi un año? No faltaron sino dos meses más para un año. Sí. Y normal, no, no pasa nada, seguimos, la empresa sigue más sólida. Oigan, no sean tan brutos, de verdad, les están aplazando y ustedes no pueden hacer nada, es el colmo. ¿Y qué están haciendo? Y esto es muy importante también verlo. Y, y Emanuel lo ha publicado, creo que como unos tres videos, ¿cierto? La las venta de, los, de, de las inversiones en Facebook, ¿cierto? Ajá, sí, correcto. Publican que hay una venta. Entonces, listo. Entonces entran ustedes a asumir otro tipo de riesgo que se llama el riesgo de liquidez. ¿Sí? El riesgo de liquidez significa la dificultad de vender un activo. Esa, ese es el riesgo de liquidez, la, la dificultad de vender un activo, ¿cierto? Y hay algo que es el precio de compra versus el precio de venta, ¿cierto? Entre más me aleje yo de lo que compré al precio de venta, es decir, compré en 1000 y voy a, ver, a vender en 500, en 400, entre, entre más se aleje, quiere decir que estoy asumiendo un mayor riesgo de liquidez, que me toca dejar muy barato para poder vender. Entonces veo eso de la Facebook. inversión inicial, de hecho. Sí, total. Yo lo he visto así, no sé. me uh -huh. Manuel lo ha publicado. Hay gente que dice, vendo cuenta de mil dólares en 900 y 100 dólares. En este momento en Colombia significan 500 mil pesos colombianos. El dólar está a 5 mil en este momento. Entonces, uno dice, es, eh, o sea, la gente de verdad no se da cuenta de lo que se está metiendo, están perdiendo y, y no conocen los tipos de riesgo a los que se a los que se están enfrentando eso es, mejor dicho eh, de por, por la ignorancia porque una persona supuestamente un banquero, creó Pro con sus aliados eh, todos sus amigos y todo su combo de, de, de don Juan Carlos Reynoso y entonces ellos creen que ellos van a revolucionar el mundo descubrieron la rueda <ríe> o sea, y la gente les come, hay algo importante Manuel, que quiero mencionar en este video para que lo tengan presente todos los Ponzi todos los Ponzi en su mayoría, en este momento están tratando de generar un producto difícil de entender, ¿cierto? Difícil de entender, pues con la finalidad de que la persona que entre, entra bajo otros argumentos que son tus sueños, ya lo habíamos hablado, tus sueños, tu libertad financiera, dejar de ser el pobre de la familia, dejar estar, de estar en el montón... Eh, dejar de ser el empleado que le está haciendo plata a otro todos esos son los argumentos en los que si tienes que entrar acá, no, no, usted no pregunte si nosotros invertimos en criptas en divisas y cómo fue la rentabilidad usted tiene que entrar acá si tuvieras conocido lo que es Bitcoin en ese momento eh, hubieras invertido ahorita serías millonario entonces cree en esto nuevo que estamos creando para que, o sea, sin entenderlo, no importa Usted lo que tiene es que aprovechar el momento Porque esto es un tren que pasa una sola vez en la vida O sea, ¿no? Tal cual <risa> Eso, entonces, eso nos hace ver, por ejemplo Ejemplos como OneCoin OneCoin de Ruya Inactoa eh, Creo que ella es búlgara Eso fue en el 2014 que ella arrancó con esta moneda Pero mira que hay algo bien importante Ella viene, ella tenía antecedentes por estafa entonces, normalmente lo que yo veo es que estas personas empiezan con algo, ven cómo lo pueden mejorar para una siguiente estafa y reaparecen. Es el caso de Juan Carlos Reynoso. Él ya estuvo en uno, correcto. En, encontró por dónde había falencias, cómo se podía mejorar la, el argumento, lo que decimos en Colombia, la parla. Lo mejora para lanzar algo nuevo, cierto, con lo cual tenga una mayor captación. Y algo que yo miro, por ejemplo, Ruya a toda esta prófuga, si no estoy mal, desde el 2017-2018, el hermano Constantine que fue el que el que siguió dando cara, eh, él lo detuvieron en Estados Unidos, eh, estaba en la cárcel, ahorita creo que está en una libertad condicional, etc. Lo que yo creo que ellos no prevén es la cárcel. Correcto. <coughs> lo que lo Ellos que es... no prevén... Lo sí. que quiero de, de, decir es el nombre porque mucha gente, eh, tal vez es la primera vez que, que ve estos videos y dice ¿Cómo Juan Carlos Reynoso? ¿En qué estafa estuvo? estuvo? Estuvo en Icomtech. En mi canal ya hay videos subidos sobre la estafa que estuvo el señor Juan Carlos Reynoso que dejó a muchas personas del Perú sin dinero. Entonces para que usted eh, se investigue un poquito más, ahí está todo ya digerido en el canal. Simplemente quería hacer esa, ese, ese paréntesis. Sí no bien es que eso es o sea me lo pueden ver hay pruebas en YouTube hay videos de contega hay comentarios entonces volvemos a lo mismo o sea la gente no se da cuenta que el, el lo que hay acá es un buen una buena parla un buen argumento sin fundamentos sí entonces tú tienes que arriesgar tú no puedes seguir en el montón tus sueños mientras otros hacen tú te quedas mirando cómo otros hacen cómo otros logran cómo otros viajan Mientras, mientras unos lloran, nosotros les vendemos pañuelos, dice él. Manipulación entonces, total, la, la, la sensación de urgencia. Eh, ahorita el token que vamos a sacar está a mitad de precio y esto se va a revalorar. Entonces usted tiene que aprovechar a comprar la máxima cantidad de tokens que, que existan ahorita. Ahora, una cosa, Juan. Eh, algo que me, me sonó mucho es que yo estaba viendo la... la la presentación de uno de estos líderes y él decía eh, no engañemos a la gente no volvamos a cometer el error que cometimos con OMP el token no es de Omega Pro como, como, como que pasó el token es de esta compañía que metieron nueva como un socio pero nosotros como tenemos una comunidad tan grande estamos moviéndonos hacia este token me pongo a investigar la compañía y resulta que, que es una compañía que no tiene ni... O sea, empezó en el 2021 según LinkedIn. La maquillaron, le cambiaron el branding, la apariencia. Porque antes se llamaba simplemente Pulse. Pulse Ahora se llama, sí. se llama Pulse World. O sea, y ni siquiera he empezado a investigar esa compañía en serio. Simplemente fue lo primero que encontré. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Preparando el camino para que cuando esta moneda que ustedes compraron en un dólar, se vaya a 0.25, digan, bueno, eso no fue culpa mía, eso fue culpa de esta otra compañía que se llama Pulse Girl. pero no se preocupen, ya nos desasociamos de ellos, cuando en realidad, muy probablemente, los hilos de Omega Pro ya estaban en esta compañía desde antes, o sea, es lo mismo, se, simplemente es para ¿Cuál robar cuál? dinero. Eso es de manual, eh, en generación Soe pasó el Soe Coin, correcto el ZOE se llama, sí la, la supuesta criptomoneda, entonces son eh, monedas pues digitales creadas por ellos, manipuladas por ellos, que no tienen ningún fundamento, te sí, voy, te voy a, eh, a mostrar algo, Juan, perdón que te interrumpa, ¿Sí? eh, un, un video que voy a mostrar en uno de mis próximos videos, que aquí más o menos, no es que la luz no deja. es una conferencia donde sale Mike sí, Sim. sí, sí, sí te voy a mostrar no un fragmento, voy a mm. poner... No voy a enseñar aquí mucho, simplemente el, el principio de la, de la llamada para que tú escuches. ¿La compañía tiene como objetivo desarrollar un token o una criptomoneda? No. No. no. no. Uh, ¿Es, it is too risky? es demasiado riesgoso. Sí. Um, lo que te voy a explicar, sí. están en la, en la reunión y le pregunta a Mike Singh... ¿la, ¿La compañía va a tener en algún momento un token? Y Mike Singh responde, no. Y todo el mundo aplaude y, y Mike Sin dice que eso es muy riesgoso... Que eso le traería consecuencias a la compañía y vean lo que está pasando en este momento. Vean lo que está pasando en este momento. Entonces lo que dijo Mike Singh a lo que eh, sucede en la realidad... Quiere decir que están haciendo una mampara porque se están quedando simplemente sin dinero. Si no fuera eso, no harían nada de esto. Tal cual. Eso es así. eso es, No hay duda que eh, son jugadas para, vuelvo y lo digo, para alargarle la vida a esto. Entonces, pues nada, yo, yo, yo sigo en este video al señor Juan Carlos Reynoso y las otras pirámides que hay por ahí como Goarbit, como Validus, como o sea, yo no no dudo que la cantidad de plata que mueven es impresionante, la cantidad de dinero puede llegar a ser muy, muy impresionante, pero ¿de qué sirve esa cantidad de dinero cuando en su momento tengan problemas, los problemas legales, como el señor, Juan Carlos, eh, como el señor Leonardo Cositorto en este momento? Entonces, ustedes no prevén eso, el señor Juan Carlos Reynoso se metió en un mercado colombiano, no conoce a los colombianos de verdad, se lo aseguro, señor Juan Carlos Reynoso, cuando usted esté siendo solicitado por la justicia, va a ser porque donde usted más amplió el mercado, donde dijo que eran más ingenuos, más bobos y más avaros, que es Colombia, entonces es acá donde usted eh, va a asumir las consecuencias legales porque son los colombianos quienes al verse estafados van a empezar a demandar, a demandar, a demandar, a demandar cuando no haya pagos. Eso es lo que va a pasar. Entonces se lo digo que usted no ha medido las consecuencias legales de nada sirve, Estafar tanta plata, cuando después le toca esconderse como una rata. Mire esa señora Rulla Ignatoa, escondida hace como 4 o 5 años como una rata. Dicen que se ha hecho cantidad de cirugías para cambiar su apariencia. <risa> Entonces, de hecho, esto es muy común que los líderes se dejan la barba... Eh, después se cambian a otra Se la quitan, se cambian el pelo de color Y lo peligroso aquí, Juan Que tú y yo lo hemos visto en diferentes eh, esquemas Ponzi que hemos visto caer Es que muchas veces La gente molesta eh, La gente frustrada Porque jugaron con sus Con sus ilusiones, con su dinero Termina no solamente eh, eh, Poniendo demandas Y nada de eso, sino que también eh, Terminan tomando la ley por sus, por sus propias manos. Yo he visto casos de, de que terminan matando a líderes, terminan matando a, a gente que metió a muchísima cantidad de, de personas. Eh, vi un caso de que lo pararon en un carro en la autopista y le prendieron fuego. O sea, en ninguna cantidad de dinero vale que usted tenga esa preocupación en su cabeza de qué me van a hacer ahora, qué va a pasar conmigo. O sea, no. Aquí, aquí pasó, ya que lo mencionas, no, no lo digo yo, de verdad, búsquenlo, búsquenlo. Daily Cop, la primera criptomoneda colombiana, estafó no sé cuántos miles de millones. No, eso no fue hace mucho, eso cayó este año. Existían, bueno, eh, personas, o ex, sí, personas, eh, influencers, que entraron, promocionaban también el Daily Cop pero fue una estafa, y una de las personas a las cuales se atribuye que fue el que se quedó de los dos socios, hay uno hay uno al que le están diciendo que es el que se quedó con el dinero, en Argentina, en Argentina, las personas que estafó en Argentina, lo secuestraron, wow. lo logró rescatar la policía porque envió la ubicación a un familiar desde su teléfono, y lo lograron rastrear y lo encontraron, ¿Quiénes lo habían secuestrado, busquen la noticia, no lo digo yo, en serio, no es, no es fantasear, no es exagerar, porque es que el colombiano cuando está muy ofendido, cuando se ve estafado, cuando se ve burlado, eh, porque pues se aprovecharon de su ignorancia, de su inocencia, no dudará en o de poner sus demandas o tomar acciones por sus propias manos. Y no solo eso, cuando, eso, cuando los líderes, mira, yo me acuerdo hace unos nueve años, existía otra pirámide, que se llamaba Telex Free de Brasil. A mí me parece haber escuchado, sí. Telex Free, y Telex Free, bueno, eh, llegó a patrocinar a, a un equipo de fútbol Botafogo, creo que era el Botafogo, salía el, el emblema en la camiseta de Telex Free. Entonces, cuando uno ve eso en un equipo que juega en el fútbol profesional de Brasil, uno dice, no, no, pues si salen las camisetas porque la empresa es seria. Pero era una pirámide. Y, y realmente... Yo me acuerdo que mi hermano, mi hermano alcanzó a invertir en su momento, eran como unos 500 dólares y a los poquitos meses ya no funcionaba, él no alcanzó a cobrar absolutamente nada y él a quien le hacía el reclamo todo el tiempo, hasta que se aburrió de reclamarle, era a la persona que lo invitó, entonces cuando ustedes están invitando gente, Claro, ustedes recuperan su inversión porque les pagan sus bonificaciones, sus comisiones, como lo llamen, sus incentivos, pero créame que cuando esto deje de pagar las personas a las que usted invitó, y si usted es uno de esos líderes que invitó a hartos, créame que va a tener una cantidad de personas encima diciéndole mi dinero, mi dinero, yo confío en usted, no es que usted no me dio la plata, usted invirtió en mega pero no, usted me invitó. Usted fue el que me trajo a este negocio. Y fue la persona Entonces, que le bajó el cielo y las estrellas con tal de ganarse esa comisión. Así es. Ellos no Es que tienen que ver una cosa cuando ustedes lo inviten al que no ha entrado. A ustedes no lo están viendo como dicen ellos de yo te quiero ayudar a que mejores tu futuro, yo te quiero ayudar a que salgas del montón, a que dejes de ser un empleado más no, ellos lo están viendo a usted como es, es, me representa plata, necesito saber eso, usted cuánto tiene y cuánto a mete porque a mí me representa plata que usted entre ellos lo ven a ustedes es con el sino pesos acá y punto, que si usted pierde, ay no, es que tocaba asumir un riesgo entonces a, a una persona le pregunté, ven, si tú sabes que conscientemente hay un riesgo de una estafa, ¿tú sigues invitando gente? ¿O sea, ¿tú sigues promoviendo el negocio? Juan, hay es muchos que, que, hay, sí. que asumir, hay que asumir <risas> riesgos yo digo ven entonces róbalos de frente porque no pagas a un programador haces tu propia página, creas Correcto. tu propia criptomoneda porque no haces una estafa de frente y te quedas con más plata en vez de de, de, de llenarle los bolsillos a, a los líderes más altos o a un Juan Carlos Reynoso y si eres consciente de que la gente está haciendo estafa, pues róbalos de frente entonces hay una conciencia, si sí hay conciencia si sí, los líderes son conscientes de que esto puede caer, de que esto puede cerrar, pero a ellos que les importa recuperar su plata y su estilo de vida ...los demás no valen nada... ...no valen un comienzo. Sí. sí, y, y es, es, es preocupante Juan... ...cuando ya... ...lo que yo decía en el video anterior... ...cuando ya... Eh, ...una empresa entra en fase... ...de exit de scam... ...que eso se ha visto un montón de veces... ...una compañía que empezó... ...primero con los, con los cambios... ...que empezó... Eh, ...alargando los plazos... Y ahora que de la nada dicen, eh, eh, tenemos 3 millones de, de, de personas, cada, cada semana suben 100 mil, curiosamente, cuando está en la peor etapa Omega, Pro es cuando, o sea, más gente está entrando, qué raro eso, ¿verdad? Eh, mencionan un metaverso, que vamos a ver, ¿a dónde está el metaverso? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es el programa? ¿Dónde puedo yo registrarme y probar este metaverso eh, a, a ver cómo es que funciona? No existe. Mencionan un token, el token que, que vamos a ver, que sí o sí va a ser publicado en una página, en un market como PancakeSwap, como cualquiera de estas, muy probablemente no esté en Binance, porque Binance tiene un poquito más de regulación. Eh, un token que probablemente va a ser de código abierto o sea que la misma persona que lo creó puede inyectarle más tokens o puede quitarle para hacer variaciones en el mercado, entonces la gente va a decir, empecé con un dólar y miren, hubo un pico y ahora estamos en 5 dólares, entonces sigan comprando porque esto va para arriba y de un pronto a otro, pum, se va a 0.25, porque un cambio tan drástico si sí es cierto, hay fluctuaciones, pero cuando un token nació eh, para estafar, ellos lo dejan como código abierto para ellos mismos poder manipular el mercado. Así de fácil funciona esto. Así de fácil, mira, esto ya es de manual, ya nos queda poquito tiempo. Esto es de manual, gente. Uno, eh, empiezan a cambiar el esquema de inversiones. algo que analícenlo, no sean de verdad, vuelvo y les digo, es uno muy ingenuo, muy bruto, no darse cuenta que una empresa, ¿cómo es que una empresa después de tres años dice, hablamos con los abogados para mirar si nos quedamos como empresa de servicios financieros o de network marketing? Oiga, señor, el network marketing es un estilo de negocio, ¿sí? Es un estilo de negocio, pero la empresa tiene un foco un foco de, de un nicho de mercado específico es y decir, hay un producto real físico un producto legible. específico entonces qué son productos productos de nutrición productos de belleza de salud de no sé qué listo uh -huh. eso está bien productos de he de, de, eh, escuchado algunos como productos de educación puede ser válido ¿sí? siempre sí, y cuando esté servicios. regulado Claro y los y los y, y lo que usted estudia ahí pues se certifique no porque otra cosa ustedes les dicen que están en la escuela Omega Pro, pero ustedes para qué les sirve algo que no lo certifican y que legalmente no está avalado por algún eh, por por los entes precisamente que avalan a las instituciones educativas no y te dicen, es que está avalado por la academia de John Maxwell vamos a ver John Maxwell tiene una reputación por ser una de las personas que más gente ha traído, pero, pero es como que, como que Juan David diga, yo soy asesor financiero y voy a capacitar gente como asesores financieros, yo tengo una reputación no. que he creado, pero si Juan David da un certificado, por más reputación que tenga una persona, no vale nada porque tiene que ser un no, no ente partido. regulador, un ente que realmente dé la certificación. Exacto, entonces con Generación SOE pasó y en las emisoras lo entrevistaron al señor Cositorto y le dijeron venga pero es que usted está diciendo que usted está vendiendo unos cursos académicos como coaching, eh, entonces eh, que está generando los nuevos eh, entrenadores pues, los nuevos coaching y, y él, y él eh, a, digamos que no sé, se jactaba de decir que era la primera escuela, la primera academia, y ahora está desde la decía, casa haciendo otra estafa. <risa> sí, y usted no está usted no está al lado aquí como esto, ¿sí? Pero adicional a eso usted dice que paga una comisión por inversiones, no, si nosotros le compartimos de nuestras inversiones, no sé qué. Entonces, miren, a ustedes les van a ir cambiando todo al antojo de ellos. Ustedes les va, ustedes para que ustedes se traen Pro o a mí cuando me invitaron la primera vez me dijeron, "Invierta, se gana un 200% de rentabilidad en 16 meses." pero eso lo pueden cambiar a decirle, no, no, venga, nosotros le queremos es compartir de los eh, rendimientos o ganancias de la empresa, pero el foco en nosotros es educación, Entonces no usted no está comprando una inversión, se está comprando un paquete educativo. Entonces uno empieza a decir, oiga, los manipulan como quieran. y eso puede pasar con Omega. Acuérdese que todo esto es de manual de los Ponzi. Empiezan a cambiar, lo que no, nosotros no, hicimos inversiones nosotros lo que somos es una academia de nuevos líderes, de nuevos emprendedores como Andy Amaya, sí, como los nuevos ejemplos de vida como decían ellos, que ellos son es, solo ejemplos de vida y que simplemente uno está entrando a entrenar a tomar cursos a tomar cursos de eh, inteligencia financiera cursos de eh, financieros que me parece también una cosa que, que ya. cualquiera puede entrar a ver de gratis yo los he visto de gratis, entonces sí. la gente está pagando por algo que cualquiera puede ver no, y que lo certificaba los... de verdad, les dé el curso y les enseñe muchas cosas, porque es que qué porquería que a uno le enfrescan un interés compuesto en una tasa de interés simple, que ya lo habíamos hablado en otros videos, que es esta estupidez, o sea, ¿verdad? Son videos, o sea, son. Uf, no, no, no, no, no sé cómo decirlo. No, no saben ni siquiera cómo funciona realmente un interés compuesto. Da, da mal genio, no saben ni cómo funciona una tasa de interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? A ustedes les cambiaron una condición de tiempo, quiere decir que el interés compuesto de ustedes bajó y el interés simple se mantiene el mismo. Oiga, lógica. A más tiempo para pagar, baja la tasa de interés. Usted le dice, no, es que le, le mantengo el mismo interés, pero lo largo un poquito. Igual, baja el interés. Háganlo en interés compuesto, el ejercicio, haga la conversión. No es lo mismo un interés compuesto a 16 meses que a 26 meses. ¿Sí? Entonces, son cosas de manual que ya se les ha dicho eh, todos los cambios que ellos quieran hacer, los van a hacer, y, y van a decir, no, eh, ya no somos servicios financieros, eso, eso es seguro, eso es una de las cosas que vamos a, a decir acá, y, y a garantizar acá, y es que, igual que lo hizo Generación Zoe, van a decir, somos una academia. Y después, cuando se caiga, dice, nos hackearon, eso ya es de manual, nos hackearon, nos robaron, y la presión, lo dijo Cositorto, el ataque sistémico, del gobierno y de los grandes banqueros, eh, fue lo que nos hizo a nosotros caer en quiebra y no poder pagar, es culpa de ellos, si a mí me dejan libre, yo retomo el negocio y le pago a la gente, <risa> eso, eso es de manual, eso es de manual, los ataques, los haters, los haters, <risa> la, la gente pagada que a mí me han dicho de Manuel, es que usted le están pagando para hablar de Omega Pro y yo, ojalá. <risa> La, sí, a mí tampoco, o sea, de verdad yo lo hago, es como para decir a la gente, venga, yo lo hago realmente como asesor financiero, decirles, de eso tan bueno realmente es que no dan tanto, hay que trabajar, El, un trabajo no es malo si tú te preparas y consigues donde te lo paguen bien, porque te da para vivir, te da para comprar cosas, te da para pasear, te da para viajar, te da para darte gustos, para tener tiempo, pero por eso es importante uno capacitarse, para eso es importante uno formarse y encontrar una empresa que le pague uno bien ya porque uno tiene un buen perfil laboral y, y ojalá que usted tiene... trabaje en algo que realmente le guste por ejemplo yo, yo soy asesor financiero eh, perdón asesor de ventas asesor financiero yo soy asesor de ventas y a mí el tema de ventas es algo que a mí me apasiona y yo podría seguir trabajando perfectamente esto toda mi vida y es algo que a mí me gusta pero esta actual. gente quiere que todo el mundo sea líder Que todo el mundo meta gente Que todo el mundo siga la misma visión de ellos Cuando, O sea, todos somos diferentes Todos tenemos gustos diferentes Y no tenemos que adaptarnos a, a un esquema de, de estos Donde te obligan a, a meter gente Que al, al principio te dicen, no es obligado Pero te, te lavan el cerebro todos los días Con zooms, con charlas Para que al final termines metiendo más gente Exacto, y, y otra cosa, esto viene de los multinivel, de los multinivel legales, que es difícil, lograr un estatus en un multinivel legal es difícil, brincan a este tipo de pirámides, donde hacen plata mucho más rápido, 10 veces más rápido, y señores, señal ya para irnos, el que lo invitó, ve que se está cayendo, que se está hundiendo el barco, se, se irá para sea, otro, sea se lo, lo, invita, <risa> sí, lo invitará a saltar al siguiente Ponzi, cuando ganen plata ahí, lo invitarán a saltar al siguiente. Y, y cuando cae Omega a la... Pro, y ya ellos están en otro, y pasaron a su gente, y los que no quisieron pasarse les van a decir, por eso le dije yo que se pasara, usted no quiso hacer caso. Sí, Sí. tal cual, es así. Entonces, pues nada, ya se sabe, se les dice, eso es de manuales, son cosas que ya... Esta vez, perdónenme por las palabras, pero realmente... Da mal genio ver tanto Lover por ahí No solo de Omega de, <risa> Sí, Omega Lover De GoArbit, de Validus De... no Vamos a ver, de... Validus es exactamente Lo mismo que Omega Pro Y ahorita le estoy dando mucho Omega Pro Porque es del que tengo más acceso a la información Pero apenas caiga, muchos me dicen Emanuel, pero es que usted qué va a hacer cuando caiga Omega Pro Créanme que hay un abanico De posibilidades, ahí está Omega Pro GoArbit, Quantum, hay un montón un montón. Nada, Manuel, mil gracias por la invitación. Gracias Estamos a ti, que este sirva. Juan. Muchísimas gracias por, por, por estar presente. Bueno, ya se terminó la, la reunión, ustedes me siguen escuchando, pero de igual manera, gente, muchísimas gracias, denle like a este video si a ustedes les, les gustó, les sirvió de algo, y nos vemos hasta la próxima. Chao.